Qué guay, pero las acciones y eh, la felicidad de los demás son hechos Pero a mí me da pena, tío, que haya vivido eso Penny Porque yo lo he vivido y todos lo, lo hemos vivido Es jodido, tío, es jodido Porque Penny también tiene su trabajo, ¿sabes? En plan... No sé, yo me da... Me da paranoia porque tú es lo que está queriendo últimamente Y me da pena, tío, me da un montón de pena, hermano Porque... Los creadores de contenido pequeños ellos, creadores y yo, creadoras de contenido aquí en Twitch, le saca la castaña del fuego cuando la gente grande no hace directos porque se nota que llega el 16 y hacen, pum, pum, dinero para mí, compadre, vámonos de fiesta, churra, perico, así de claro, lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo de verdad, porque la vida es así de triste y eh, La mamá tuvo, eh, tuvo los mismos problemas en el ojo, eh, pero eh, para ella eh, no fue grave porque la agarró... Eh, de grande y quedó con cataratas en el ojo. Ella se volvió eh, portadora de ese virus ahora a sus crías en su primer celo y por eso se lo tiraron el problema en el ojo y en la calle se preñó. Hostia, antes había encontrado a una de sus crías con unos infectados y la adoptaron después de la. Eh, después la encontré yo a ella eh, con sus otras crías. Dios, para que veáis que marrón, ¿sabes? Que es que es un virus. Yo pensé que le habían metido un zarpazo, campeona Santri, te lo juro, ¿eh? perdona mi ignorancia. O sea, me creía que le habían metido un zarpazo, ¿sabes? Al pobre gatete, gente. Mi primera plataforma petrolífera, tío Por fin puedo avanzar en el lore Es porque no le he dado a la T, tío Porque no le he dado a la T ¿Sabéis lo que voy a hacer, no? Voy a, voy a dormir, que sea de día Para verlo todo bien Joder Tío, o sea Tengo un mega casón Tengo un montón de materiales y minerales Todo lo que queráis Pero no había encontrado esto Porque soy tan gilipollas Que cuando Chiyue me dijo Lo del de, de cuaderno de Vitágora, Yo no sabía qué tecla era Ya, ahora no pasa nada, campeona Santis Te he entendido Pero qué duro, sabes, al mismo tiempo que Qué jodido, ¿sabes? Hostia, cuánta mierda hay aquí Y el barco lo para aquí al lado, pisa ¿Por dónde entra, cabezón? No vea, ¿no? Y me parece muy honesto también, Sergillo Te lo repito de nuevo, hermano No solo lo que haces con Penny Sino con nosotros ¡Hala! Eh... y eso Hala, ¿puedo pillar así? Qué fácil, ¿no? Qué es lo bonito, tío Y repito eh, En este canal se ha activado el tren del high eh, Nivel casi 5 Dos veces, tío Pero las dos veces han sido polluas, ¿no? Lo siguiente Te dice Couch, shark O sea, ¿cómo? Captura un tiburón lo como Bruce ¿Puedo capturar? I got you, Bruce ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Has capturado un tiburón? Yo quiero capturar un tiburón, gente No puede ser ¿Cómo? ¿Dónde está eso? Yo quiero capturar un tiburón Bro o, Oye, ¿habéis visto una película muy mola Que se llama Charpedo? Charnado Pues yo, literal, quiero eso Oh, qué guapo Hermano, esto es free loot, ¿no? O sea, bueno, en verdad No, no es para tanto eh. Obviamente, a lo mejor abajo hay cosas guapas, ¿no? Pero del lore que yo veo aquí ni nada, ¿no? ¿Y esto? Ahora, ¿puedo pillarla? No Capturé un tiburón, ha dicho O sea, lo nombró, lo nombró Bruce, tío Bruce, güey, qué guapo, ¿no? Qué guay el lore, tío, el juego está muy chulo Es como que hay una, una catástrofe natural En el mundo y, y bueno, pues eso, pues básicamente Ahora el mundo está sumergido en agua Qué guapo, tío, mirad la barca tan apoteósica Fachera que llevo, eh, increíble Sí si fue el virus y donde se, eh, se le inflamó eh, por el líquido de moquillo no podía cerrar bien el ojo, eh, la madre eh, eh, le sacó un pedazo de ojo para ver. Hostia, la madre que me parió, qué, qué locura, tío. Lo, pero vamos, pobrecillos también, macho. O sea, yo, por ejemplo, mi hermana que vive campeona Santri, en un, una barriada, se llama Canela aquí, en Ayamonte, tí, o sea, tiene, vamos, cuando son gatos salvajes, ¿no? Le da siempre cobijo, te dice... Co coge el barco. No, no, no, de, no de la huerta, ¿sabes? Y alguna vez he visto gatos con los así hinchados y no sabía que era un parásito. Por cierto, papá, te dijeron algo eh, los de el soporte de listangamer gamer por lo que compré. No, harte caso, o sea, no me han contestado también. Parece súper ficticio, Sergillo, porque, ellos, no es justo que tú te hayas gastado 100 euros, loco, y tengas 2,70. Es que no puede ser. O, a, a ver, joder, soy nivel 39. ¿Ve? Valiable, eh, tu affiliate O sea, affiliated Balance eh, 270 O sea yo no lo entiendo tío You have been the, de the, o se No lo entiendo tío No lo entiendo, te lo prometo Mi hermano Sergillo No entiendo eso, tío Os lo juro No lo entiendo ellos No lo entiendo tío Me, me sentí estafado Me sentí muy mal y yo, Como cuando me pasó con el Fortnite Como ya sabéis Sergillo Con el código de creador de Fortnite Los niños compran skins Y me, doy, me, me da un porcentaje súper pequeño Pero pequeñísimo ¡Hostia! Se ha añadido una nota nueva. Qué guay, el lore, ¿eh? Qué chulo. Por fin avanzamos, loco. Wow, hermano, ahora la leemos. Y te lo juro que me da un montón de tirria. Por 2 euros, Sergillo no me dieron 100 euros, hijo. Y se lo quedó Fortnite entero. Y le mandó un Gmail y lo nota. No, no, no, no podemos hacer nada. O sea, por 2 euros no llega. Y yo, ¿en serio, hermano? Y dijo chapar pobre a, a, el peque, tío. Al día siguiente, papá, si lo llega a ver le meto 30 euros al Fortnite. Y yo, no hace falta, da igual. Lo que está, está. Se acabó. Pero para que veáis lo injusto que es, tío. Para un pequeño creador de contenido, hijo de puta. Me cago en sus muertos. Mario, ¿qué tal, campeón? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás mejor? ¿Me cago en la leche? ¿Qué tal está? Que al final es dinero, eh, que te pertenece. Es la cosa. Eh, eh, tanto con lo de Epic Game como lo de Instant Gaming, tío. Porque ya que hacéis el esfuerzo de poner mi código y sabes que me toque las pelotas de esa manera porque no lo entiendo. Increíble, increíble. Además, esta noche voy a mandarle otro puto Gmail. Y ahora que le ha dicho Sergillo, le voy a mandar otro puto Gmail a Instant Gaming. Porque no me parece justo eso. Me parece para nada justo. ¿Y qué tal estás, campeón Mario? ¿Te encuentras mejor? ¿Cómo va la semanita? Me cago en la leche a la mitad de la semana. Gente, pues yo creo que ya tenía. Tendría lore, ¿no? De esta parte. Vale, te dice, eh, Rastro, 8 de enero. Eh, Dios, eso es un monstruo de lagones. No me jodas, que es un boss. Eh, enero, llamada de angustia recibida. Rastro, buena relación establecida. establecida. Idioma desconocido. Malayo. Traer a Taringan. Eh, comunicación suspendida. Disparo en la lejanía. Tangaloa. Vale, febrero. Alguien hablando en malayo. Demasiado rápido como para qué. Ah, para, para entenderlo. Kota Hankers. J. J Hankers. Mar, o sea, el día 6 de marzo, o sea, martes 6. Taringan eh, ha encontrado un lugar seco. Evacuado el nivel del. ¿Qué más, no? Del agua sube y quedan pocos huesos. Huecos, lo siento. Marte, Mike, si estás leyendo esto, dirígete a Balboa. Si es que todavía no está inundada, hay suministro. en, en, en la alacena. ¿Puedo moverlo, tío? Qué chulo, Por pues, siguiente punto, ¿no? Qué guapo, loco. Eh, ¿Vos imagináis que esto son las coordenadas? Estoy flipando, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes coordenadas para encontrar algo? <ríe> Increíble ¿Cuáles son, tío? Me está gustando mucho el juego, pero por lo menos hoy, os lo prometo ¿Y esto, tío? ¿Cómo saco el lápiz? ¿Qué pongo aquí? Pene, ¿eh? ¡Pito! No hay nada, ¿no? Eh, si sí, ya, se me ha pasado, además Me dio un subidón porque subí bastantes minutos en física cuánto saca al final Gachomón, Mario? El mart lo tenía el martes, ¿no? Si mal no me equivoco no, el sabercillo No, el martes no, coño Lo tuviste la semana pasada ¿Qué cojones digo? ¿Qué ha con 10? Hermano, ¿no me dejas cenar en el barco? Vale, creo que ya Robit, eh bot gone, Bruce it has, It's after me Gonna stay there Until I find a way Of eh, this place eh, Mike Y yo el nota dice que aquí hay Hostia, qué guapo, verdad Abajo había mierda, loco Hostia, ¿cómo entro, gente? Oh, oh, oh, oh Se viene, eh Eres un falso, te lo juro, papá Higo. ¿Qué pasó, chapa campeón? ¿Cómo te han ido ¿A estar las clases, no? ¿Cómo han ido, gachón? Por fin he seguido en el lore. No sabéis lo contento que estoy. todo pues no lee, gente. En los juegos siempre. Me pasa lo mismo. Si es que Balta hasta aquí me dice, papá, si es que eres un cabrón. Era un cazur. <risa> ellos que aquí te... te la T. O sea, sacas un cuaderno de Vitágoras y pones Radio Tower. Y en la Radio Tower pones las coordenadas 10... O sea, 1041. Y te aparece este sitio y lo buscas. O sea, tócate los huevos, papá Muy bien. O sea, si existe un gilipollas tan grande como yo en un surbi eh, Por favor, no me peguéis ¿Cómo entro? Ahí, hecho así ya está con la cabeza ¿Cómo ya, campeón chapita? Y me alegra saber Mario que estás mejor Leña y felicidades Sí, el martes eh, no pude ir porque me puse malo ¿En serio? Hostia, ¿y eso campeón? ¿El toma o qué? Me dijiste que ibas a enviar fotos de tus nalgas por trabajar como mod Y todavía no, no recibió nada Será gacho? madre mía, yo, campeón, un hombre, un hombre no tiene culo, literalmente. Bueno, a ver, puede tener culo, pero yo qué sé, o sea, también producido por su peso, supongo, pero los hombres no suelen tener culo, ni de coña. No tienen poto, las mujeres sí tienen poto. Literalmente, os lo prometo. Me cago en 10, tío, como yo las clases, campeón chapa. Y yo, qué guapo el sitio este, ¿sabéis que me ha a fabricar la mierda esta? O sea, estoy ilusionado porque yo hacía mucho tiempo que intentaba encontrar este puto lugar y. Oh, bueno, estos huevos wow, me lo obviamente por el culo, ¿no? Así, de gratis. Espera que te las paso, será. No, no, no he ido a clase. Y eso, mi madre no tenía ganas de llevarme. Que gachón, bueno, también vas a probar a tu campeón. Chapa, tu madre ya dirá, mira. Lo comió por lo servido, campeón. Hazte caso, pero de una. Increíble. ¿Que no tiene culo? A ver, de, de, hay, hay, hay veces que sí. Hay veces que sí. Que hay hombres que sí que tienen culo. Pero a las mujeres sí. La mayor parte del tiempo sí, always. Y hay chicas que no tienen culo, ¿eh? Y ahora estoy echando un FIFA, será. Tremendo booty que tengo, Yo, Papá, a ver, porque vosotros sí especiales, gachón, Sergillo. ¿Sabes? Vuestras madres y padres han, han que. Y yo. Cabezón, pero ¿qué te, ¿qué te pasa a ti, yo? ¿Tú qué quieres? Pelea Han creado bien Estáis mozos Estáis estáis hermosos está hermoso. <risa> Como se diría para los niños pequeños, tío ¿Foto o fake, eh? Tremendo booty Me hace mucha gracia la presión booty, tío Igual que la de Sarai de mi modo Y bien redondo, eh Y duro Madre mía, el mío está eh, blandito fila like pic me, eh, me suena invitación sexual, Sergillo Eh, ¿no te gusta? ¿Qué coches seréis? Muchas gracias a todos y a todas, tío o sea, por todo lo que hacéis a diario Soy un creador super, soy un creador de contenido súper feliz, tío Os lo juro, no sé Eh... Es lo mismo que siempre digo, aunque se... Ne Hola, oh, y eso, coger maletín, oh, más lore, qué guay, increíble, es lo que siempre digo, Imaginarse que lo, lo dije la semana pasada con Álvaro, o estuvimos sea, hablando, a, a, a abrazo tendido, no literal, la situación de Twitch, imagínense ahora mismo una persona que empiece en Twitch, tío, se desmotiva al instante, macho, se desmotiva al instante, manito, o sea, porque no, te no hay feedback de ningún modo, a no ser que seas un famoso ya, es cojodido eso, eh eh, capapride. Y yo qué guapo, wow, lore, ¿no? Y me está gustando mucho el juego. Lo que pasa es que siento que me he pegado dos semanas jugando al juego y luteando todas las islas para no morirme de asco, ¿sabes? en plan, no sé, como que no sabía lo de las putas mierdas. Estas, si no me lo llega a decir Chiyu la semana pasada, no me puedo investigar cómo cojones abrí la, la cartera. O sea, la cartera, digo, perdón, la de esta, el cuaderno de Vitágora. Vale, y ahora tenemos más notas y un maletín. Mira, ese es nuevo, ¿no? Ese es nuevo. Hola, ¿y dónde está la otra nota? Aquí, aquí, ¿vale? Qué guay, ¿no? Pues es el lore Además hay un monstruo de lagones dibujado Y qué grande la madre de Chapa, ¿sabes? En plan, venga Disfruta, hijo, que ya te la has marcado, ¿sabes? Qué cacho Y que no te salgaste, por supuesto, campeón Mario O sea, has dicho que la, eh, la, o sea, la, la, la has superado, ¿no? O sea, a más de lo que pensabas, ¿no? ¿Me recuerda de Forest? Sí, pero mucho más friendly, campeón Sin personas que den por culo En plan, es que a ver, ¿para qué te voy a mentir? Ya sabéis que yo no soy el típico jugador Que ve un monstruo y sale corriendo No, no, no Yo no cierro directo hasta que ese monstruo no muera Literalmente, ¿por qué? Porque no me sale de los cojones literal. Literal, y lo que me pasó ayer, lo de las Barroom. Os lo juro, que hoy viajo un rato. Si no me lo hago media hora, me voy, ¿eh? Desde de, de ese juego, os lo juro, que está guapo, pero es muy molesto. Me vi un gameplay ayer y vi lo que hay que hacer. O sea, literal, pillar todas las piezas. Solo, no me he spoileado, solo quería saber qué es lo que había que hacer para hacerte el juego. Y oye, ahí lo tenemos. Literalmente. Eh, un momento, vamos a leer esto tranquilamente. Te dice 12 de diciembre. Vamos a ver si seco. ¿Qué calor hace hoy, niño? Madre mía, Julio. Llevamos dos meses trabajando en estos eh, reactores Dos meses trabajando para salvar el mundo Y no hay nadie a quien contar nuestra historia Nuestros nombres no son importantes Nos han puesto motes después de, eh, de que este capataz eh, Filtrase todo lo relacionado con el proyecto de, de prueba del Polo Norte Como si eso cambiara las cosas eh, Maldición, Demens Como si eh, alguno de nosotros pudiera eh, cambiar algo a estas alturas Gorrión ha, ha ido... Ha ido con pies de plomo desde Corrión, ¿sabes qué gracioso? Desde mi primer momento. Especialmente con los detalles de lo que se ha hablado. Eh, por lo visto, el protocolo no es eh, estable. Si por asomo eh, no, no había ninguna mención. A lo que pasó, el equipo chino que estuvo eh, que estuvo aquí antes de nosotros, se supone que Chivirín era uno de ellos. Tío, Chivirín, ¿sabes? vaya nombre, hermano, Chibirín, ¿sabes? Me encanta. Pero no quiere que nadie lo sepa. Eh, Búho murmuró algo sobre el sistema de enfriamiento de emergencia. Eh, parece... Parece de mala calidad O sea, un sistema de enfriamiento de emergencia, Qué guapo, ¿no? Y se, y, y se quedó corto Pero yo también sabía eh, que hablar eh, del tema No serviría para, eh, para nada Quiero decir, nos dieron un lugar seco en el, eh, en el que poder trabajar Dios sabe Que son lugares de escasez Hostia la madre, tío Vale, entonces Partiendo de la base del lore Y yo, ¿aquí cómo escribo yo? Aquí pene, y yo O sea, no puedo sacar el lápiz de aquí Vale ¡Mirad lo que guapo! Hay como un monstruo del lago, ¿no es, gente? Y encima te dice, o sea, aquí, a la hora de explorarlo Vale, te dice Básicamente como un plan, loco, he domesticado un tiburón Yo también quiero domesticar un tiburón de coño está? ¿El maletín dónde lo habré dejado con la paranoia? He pillado un maletín, pero no sé dónde está Vale, madera, lo voy a ordenar, perdonadme Os lo prometo que sin vosotros no sería esto posible Ni mucho menos Ya lo sabéis que sé perfectamente todo lo que hacéis El esfuerzo que hacéis a diario Y lo bonito que es poder llegar a crear contenido Con la satisfacción personal de sacaros una sonrisa todos los días Increíble, qué guapo el barco, no? O sea, bro, te voy a explorar por abajo, qué chulo, no? Vale, eh, puro lore, voy a explorar sin rápido, o sea, literalmente. A ver, vale, te dice, ah, vale, solo eh, personal autorizado, qué chulo, tío. Aquí habrá algo, loco. Ay, mierda, el casco, el casco, tío. Perdóname, me voy a traer para el barco Voy a pillar el casco Es que me hice un casco que tiene una linterna Y creo que me, me va a facilitar mucho El poder llegar a a esta parte de aquí De lo que es el Titanic hundido del videogame Dios, vaya porrazo que voy a pegar aquí En los de estos, compadre, cuantito que lo dejes Madre mía, cuantito que salga de esta isla derrapando y yo, papá, te digo una idea para mejorar el canal Dime campeón, siempre, ¿eh, Miguel eh, Siempre te, te estoy abierto, ¿no? A, a, a ver, ¿no? Eh, realmente cómo, eh, cómo poder a más, a llegar a más personas Ey, aquí, aquí, aquí Vale, eh, Esta mierda me la voy a meter por el culo, ¿no? Esto, boom. ¿Y yo no me deja? Vale, ¿y ahora? ¿Eh? Ahora Vale, eh, Ah, vale, vale, vale Bueno, sí, lo necesito ya Vamos a darle A ver, ahora los sorteos, campeón eh, La verdad es que el sorteo, los sorteos El Minecraft, el servidor de Minecraft Está tirando todo para adelante progresivamente de, lo, de los planes o eventos que tenemos Haz un sorteo de una compu eh, Que te lo compres chapa Y así puedes jugar a balón contigo ¿Será? ¿Te imaginas? Qué gachón que, ¿sabes? Me lo compra el chapa, qué vamos son. Buah, ¿qué pasó, campeón? Pibardo, ya llegaste. Por fin llegué aquí, tío. Joder, no me lo creo ni yo. Lo voy a explorar por lore, eh. Fuki Miguel, tío, qué imaginación que tiene, me encanta. Qué gachones que sois, tío. ¿Ya terminaste la clase? Hala, ¿y eso? No me jodas que es luz. ¿Es luz? ¡Hala! Vale, tengo que arreglar los fusibles, eh, eh, supongo, ¿no? Tío, o sea, qué guay, ¿no? ¿Palanca? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Grabadora? Palanqueame la po. Digo, ¿qué? Voy a abrir estas cajas, gente. Me voy, ¿no? Al barco. No tiene sentido. ¿Una palanca? Hermano, qué guay, tío. O sea, el Lat Game del juego es mucho más divertido que el, el early game, ¿eh? Perdóname, me he quedado looteando esta parte. ¿Por qué he encontrado el yate? ¿Por qué me sale eh, que no tengo suerte? Eh, eh, no me falta una clase. Papá, ¿dónde carajo está? ¡En el yate, campeón! ¡Por fin, pibardo! ¡Me cago en Dios! Después de dos semanas jugando al juego perdido, porque no sabía que la T era el cuaderno de Vitágora. Increíble. Ahora me sale hasta los objetos, guapísimo Y ya no te queda nada, campeón, el último push El último ya estás ready Está todo guapo, mira una palanca, voy a hacérmela ya Gente, a lo mejor puedo abrir las cajas ¿Es esas Uff, qué guay, tío Es un contenido muy densor del juego, eh. pero me parece Súper, súper, súper divertido, tío, o sea, mega divertido Este juego, te, te, o sea, te sorprende A ver la palanca, cómo se hace Cómo hago da la palanca, hijo puta Palanca, ¿dónde está? Objetos he encontrado? palanca, no puede ser A ver, ¿dónde está la palanca? A ver Dímelo, papi Palanca, ¿qué hago? La palanca, tío Grabadora, palanca ¿Qué hago? Caravera, campeón ¿Cómo estamos? Buenas noches Bueno, buenas buena, buena tardes, noches, ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo te ha ido en este tiempo? ¿Y cómo llevas también los, los estudios? Que siempre hago muchísimo difícil eh, en ti Porque quiero que te, eh, te exijas mucho más a la hora de estudiar, campeón Sí o sí Por narices Porque sé que vales para ello No te tienes que tirtar ni mucho menos Tienes que meterle con brío, campeón Y que, ¿sabes? Es bueno para vosotros porque es positivo Es un respaldo muy positivo y Porque vais a luchar básicamente por estudiar algo que realmente Os haga felices, ¿no? Gente, no sé dónde está la palanca, tío, vaya paranoia, me voy Me voy otra vez Ahora en medio colegio me, re, me, conoce, me reconoce por la pelea de ayer Normal, campeón, ya me jodería <risa> Me cago en la leche Bueno, pero o sea eso quiere decir que no te está, no, no te está yendo guay Pero es eso, campeón, motívate en los estudios que eh, Solo ser pequeño una vez, campeón Después la vida adulta La vida adulta no es agradable, ¿eh? lo prometo y me dicen que soy GOT, igual Es porque el main ese eh, le caía mal a toda su clase Pues puede eh, ser campeón, no me extrañaría Papá voy a cenar ya eh, me he duchado y Te estoy viendo y estudiando Y a las 10 y media a ver la, eh, la fase de fury Me encanta <ríe> qué gacho usted Miguel Que aproveche la cena por supuesto Espero que en este sentido eh, Cene rico, gachón Y que después nos vemos Muchas gracias por todo el apoyito O sea, eh, literalmente Desde que por supuesto eh, dijiste que eras eh, primo de chapa La verdad que en ese aspecto eh, fue algo bastante agradable O sea, y bonito por supuesto no sé dónde estamos ni eh, si este tapón aguantará. He intentado taponar el agujero, pero el agua eh, sigue entrando. La liza está haciendo ruido, un ruido raro y creo que Mati eh, ha inundado el motor. Eh, Cine ha utilizado todas las bengalas de emergencia y Flip ha puesto la música tan alto como era eh, posible. No creo que ninguno de nosotros sepa lo que, está, eh, lo que está haciendo. Voy a tirarla por la borda. Será lo primero que haga esta noche. Quizá la corriente se la lleve. Entonces, este, ¿dónde eh, donde estés? Por favor, encuentra. Encuentra no. He dibujado un mapa... Espero que te sirva ayuda ¿Dónde, dónde, hijo puta? ¿Dónde está el mapa? Ay, qué cabrón A buena hora eh, Si sí sale que tengo un ¿O no? Sí, campeón Tienes al Greymon Pibardo, sí eh, Coño, como te he dicho antes En plan, sí que lo tiene Es raro que no te salga Bugueos de tweets Gente, esto es solo fusibles, ¿no? ¿Qué hago, bro? Pepe, ¿qué hago? Antes le podía dar y ahora no Qué estafa ¿Y esto? ¿Cómo? Hostia, la palancas es para esto De puta madre, gente Qué guay, ¿no? O sea, el late game de este juego es muy divertido, ¿eh? Está parado. ¿Qué es eso? Gente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es un niño del Fortnite? Ahora sí si me sale grande ese pibardo, menos mal. ¿Qué es eso? Abro y le pego. ¿Lo puedo capturar? Ese calavera, campeón, ¿cómo te está yendo también? ¿Cómo te fue la mañanita? Papá, eh, ponte eh, ready para entrar. ¿Pero lo puedo capturar? ¿O no? No, ¿o no. No creo que pueda capturarlo, ¿no? Es que era un niño rata de eso. Joder, está flipante. A ver. ¡Oh! ¡Mierda! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah! vale, vale, vale, niño rata, niño rata! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Concha tu madre! ¡Pero que no me. De... Digo, qué cola, ¿no? Compadre, no vea Pum, en toda la cara. ¿Cómo? ¿Qué quiere qué? Toma, Pum, en toda la cara. ¿Qué quiere qué? ¿Pegarme a mí? Toma, encima de la mesa. Jaja, ja, XD, ¿qué es esto? Bro, ¿qué es esto? Papá, ya sabía que cuando eh, dije culoso eh, me, me creíste. Hombre, yo te creía desde el principio, campeón. Si tú me dices soy el primo chapa, papá, literalmente, literal, campeón, lo voy a. Lo, lo voy a notar al instante. Literal. Carne cruda, ¿qué es eso? Una rata, campeón, ¿habéis visto? ¡Qué paranoia, a ver, no es fuerte Caraver y pibardo, pero Me ha asustado, además he gastado Dos redes, me creía que la podía coger Oye, no sabía que el lore del juego era ese ¿eh? Entonces estas ratas han matado la peña <coughs> ¿Tú eres el que me mandaba Vídeos raros eh, de tiktok? Ese pibardo, es que alilobo eh, Se le va la olla, la verdad, todo el, el que entra Es malo para él Campeón Chapa, ¿sabes por qué? Es que es muy mono, tío. Me parece muy gracioso eso, campeón. Porque ya está tan hasta los cojones, al igual que vosotros y vosotras. Joder, para jugar aquí al fifita, ¿eh? Está hasta los cojones de todo lo que está pasando, campeón. Chapa necesita cizalla, hostia. Con lo de los bosques, que no para, claro. Es la cosa. Era el Chapa, lo... claro, exacto, por lo de los boss. Pero, bro, nada, na, O sea, yo no, no desconfío ni mucho menos. Yo solo digo, yo intento siempre calmarlo. En plan, que no pasa nada, campeón, coño. Si me ha dicho, soy el primo de chapa mmm, Eso no me, lo va a hacer, no me lo voy a decir los otros tontos porque No creo que, ni, que presten atención a eso Literalmente, bro, me ha salido la radio Y eso, boom, tuvo Me cago en la puta, y espero por supuesto que mejore Tu bolsillo de cabeza, campeón chapa, ya me jodería Dios, cuánto plástico, ¿no? Joder, menos mal que tengo esto, vale, esto lo voy a tirar Qué guapa la rata, ¿no? Increíble pero, bro, eh, que no te juzgue antes de nada Claro, es la cosa, pero es más pegue que vosotros, campeón Chapa, ya me jodería, es normal O sea, no lo veo con mala intención Cuando ha hecho eso, ¿eh? Lo veo que simplemente que se preocupa, sabe que No solo yo, sino todos vosotros Y todos nosotros y nosotras, pues lo pasamos mal Con los ataques de bot, realmente Ese caravera, ¿tiene no es sueño, campeón? En verdad ya te queda poco para terminar el, el, el curso Ánimo, muchísimo, ánimo, hostia Muchísimo, ¿no? Animísimo, vamos no. Ánimo a todas, ¿qué es eso? ¿Qué? Hola ¿Qué cojones? Necesito cizallas, no tengo cizallas eh, Vale, creo que he luteado toda esta parte Hay aquí una cinta, de puta madre, de perlas Increíble O sea, no lo digo porque se lo haya dicho a mi primo Es que también eh, se lo hizo a la peña eh, Que entra así, campeón, es normal <risa> Repito, es gracioso, es como que se preocupa por el canal Al igual que tú, al igual que todos vosotros y vosotras Que es normal, repito, es normal No, no lo veo de una manera mala, ni mucho menos O sea, este es más pequeño mucho más pequeño. Tío, cuatro anuncios. Bezari. ¿Qué pasó, campeón? ¡Eh! ¡El panda más guapo del mundo! ¡Pobre Bezari, tío! O sea, me, me dio un puto coraje los putos anuncios, tío. O sea, de verdad, se me cae la puta cara de vergüenza que vez que decir de los anuncios, loco. Hostia, Bezari, qué crack, qué guapo, Jurassic World. ¿Ya la has visto? No me jodas. No me jodas. Ya la has visto, campeón. ¡Oh! ¡Qué guay! O sea, qué alegría que te haya gustado, eh. Guapísimo. Está chulo. Y también lo que te dije, mientras que te necesitas llave azul. Mientras que en este aspecto, ¿sabes? Hayas visto las películas antiguas. ¿Sabes? Pues está muy chulo. Gente, el cuarto baño. Aquí abre una rata. Abre una rata aquí. Me dará un susto. Oye, ni tan mal. ¡Hala! El... Llave roja, ¿vale? Hostia, qué guay, tío. Qué puro lore, ¿no? Que tiene el juego, macho. Tiene un lore guay, ¿eh? No es coña. ¿Y qué tal estás, campeón, Zari? ¿Cómo te lo has pasado viendo la peli? <coughs> Yo cinco pobrecillos, macho. Si no tiene su, es eh, muy. ¡Qué gacho este chapa! ¡Patata! no me sale un anuncio entonces pobre Bezari, y me cago en la leche ¿cómo te lo has pasado viendo la película de Jurassic World? Chapá, eh, regalamos, eh, regala, eh, regala eh, eh, lo, eh, lo que, te paga papa será Potato y eh, me encanta cabezar y cómo te fueron las clases campeón que nadie está chop chop fuera Fuera de clases, tío. Si tuviera un poco más de dinero, le regalaba su otra vez a Ari. No te preocupes, lo mucho Vamos, literal, hoy ya la ha regalado a Sarai Y me da, me parte el corazón porque vosotros, ya me entendéis, lo dais todo. Y hasta el día 16 los streamers, pues no se cobra nada, ¿no? Realmente lo haría con sumo gusto y sin pensarlo. Porque, coño, eh, el aprecio y el cariño que me dais a diario es equivalente a toda la fuerza que tengo y traigo en directo todos los días. Sí, en eso estaba yo pensando. ¿Será.? Qué gacho te diga. Bien, ¿Eh? tú muy, muy contento, campeón A Ayer, pues pasó una cosa súper épica en el canal, campeón. Al igual que antes de ayer, que no me lo esperaba. Eh, literal, y es algo increíble, ¿no? El poder llegar a crear contenido a eh, tanto para ti como para todos aquí, que podáis llegar a disfrutar a lo largo. Ahora, y eso, ¿y dónde gas? A lo largo de todos los directos, campeón. Que me parece una forma súper bonita eh, de seguir, ¿sabes? Creciendo en Twitch sin engañar nunca nada a nada nadie. Qué alegría, campeón. Y ánimo que, también que te queda el último empujón a Bueno, a todos y a todas, obviamente. Qué guay, tío, el lore de esta parte Y me alegra saber que estás bien y vaya, con esta calor en no Hace mucho calor, campeón necesario hoy Qué madre mía, qué calor, campeón Fu, pero bueno Tú por lo menos tienes la casa de, Literal, la casilla que tenéis allí Y tenéis la piscinica y, y los tres hermanos Literal, podéis ir allí va a pasarlo de puta madre, ¿sabes? Literal, que es una alegría eso la mía, el pago con el Twitch Prime grande Es verdad, el pobre Chapa, que no sabía que tenía el Prime El pobre yo, papá, lo los siento Y yo no pasa nada, coño, ya no lo sabía Y tenía... Eh, mira, mira, casi se me pira No lo había visto ¿Y eso es otra cinta? No, no son cintas ¿Qué os está pareciendo la game? Del juego, está muy divertido, ¿eh? o sea, me está flipando O sea, esto, o sea, no me, no me esperaba No me esperaba Que tuviera tanto contenido Hola, ¿y eso? Parte mecánica del juego, tío Qué divertido Chapa, vas a, vas a ver la peli hoy de Fanfury, me encanta. Ah, papá, Ares es muy vicioso. El Ar campeón, estoy deseando ahora guantito, que os dé las vacaciones, a besar y volver a traer al canal. <coughs> Pero no traes jardinado, lo que estoy hablando con Chapa, con Molby, con Balta. No trae jardín ni mucho menos, no. Disfrutando y tal cual, ¿sabes? Riendo, ¿no? Al fin y al cabo, necesita cables eléctricos, mechero, bidón de gas y balas. ¿Cómo? Necesita cinco partes mecánicas. ¿Hola? Cables eléctricos, mechero, bidón de gas y balas. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Vale ¡Oh, la cizalla! Este es, esto es la clase de, bio, de tecnología, ¿eh? De todos, ¿eh? Qué guapo, tío Vale, lo voy a dejar por aquí, ¿no? En verdad no me quiero precipitar Mañana ya habrá más contenido de rap Me estoy flipando Es que me he flipado cuando he descubierto los puntos nuevos